llama la atención de que neta no oigo ni madre, te quitas uno y es o sea yo al menos escucho como un chingo de ruido, o sea nada más me lo pongo Eh, ¿qué tranza bandita? ¿Cómo andan? Ya se la saben, el Tony aquí Después de mil años de no hacer videos hago un review, ya saben, con su reviewers de confianza O no, la neta es que no tenía como planeado Subir un video pronto Pero quise aprovechar esta oportunidad Porque he visto que varias bandas ha estado viendo como los videos De los audios, y pues justo ahora Tengo la oportunidad de probar uno que... Pues yo sabía que en un inicio la neta no Pues no era como que me llamaban la atención Porque yo tengo el problema con los audífonos de Apple generalmente Que me salen de las pinches orejas Entonces la neta es que sí es algo como que no me late mucho Pero estos prometen supuestamente... No va a ser eso Entonces pues nada onda En esta ocasión vamos a hacer Un unboxing De los AirPods Pro Ya tengo un video De un unboxing De unos Beats X Que la neta también están chidos Igual se los voy a dejar Por aquí arriba en las tarjetas También tengo otro De los J-Birtara Que la neta Esos no me latieron para nada Hasta mejor los tuve que regalar Antes de pasar el video Me gustaría que vieran La vista chingona Que les traigo el día de hoy La neta Chequen nomás este pedo ¿A poco no está bien vergas, la neta? Estando acá arriba en el, en el edificio donde tengo mi oficina Igual nada más vamos a ver rápido para el otro lado Y ahora sí ya empezamos con el video a la ver. Chequese de este otro lado la vista ¿A poco no está perrona? Ya saben, calidad aquí Pues ahora sí vamos con el pinche video, banda Qué pedo banda, pues como les comentaba Aquí tenemos los Airpods eh, Bueno, pues no hay mucho como qué decir acerca del empaque, ¿no? Pues dice aquí Airpods Pro Este es en específico, traen el largador inalámbrico. Igual está perro, pero es algo que yo la neta no voy a poder como aprovechar al máximo Porque pues no tengo uno, pero pues la neta es como que no me importa tanto Lo importante es ver qué tan chido suenan estas madres y pues si realmente funcionan o qué pedo, ¿no? Porque pues es para lo que estamos aquí Vamos a ver, vamos abriendo esta madre perro como diario, ¿no? Desempaquetar una mamada de estas. Y pues ya aquí está el pinche cargador, que este tiene como una forma distinta a la anterior. Me gustaría como hacer una comparativa, pero la neta no tuve los anteriores por lo mismo de que de mi total agrado, pero pues como estos fueron un obsequio de un buen camarada, tampoco les voy a hacer el feo, ¿no? Entonces pues vamos viendo a ver qué trae adentro esta madre supongo que ya han visto como un chingo de videos de esto pero pues no quise desaprovechar esta oportunidad ¿no? diseñado en California pues ya este pedo ya todos sabemos como que aquí el manual todo ese pedo ya no traen calquillas no sé desde cuándo ni por qué, ¿Cómo entra, wey? ¿Cómo están? ¿Qué es aquí? y ya ahora sí que hubo perros eh hasta con mis pinches iniciales ya nomás Tony Calderón que hubo perros eh la madre, estamos de aquí, por acá, y pues esto es, no hay, más que, pues, no hay más que decir, o sea, pues es este pedo, un chibotoncillo ahí, verguero, ahí encendieron. Se supone que estas madres tienen como un chip que hace que los sincronice como en con tu cel y sabe que tanta madre, si es cierto, pues nada, se supone que estas madres nada más las debes casi casi que de acercar, ya las abres. Y deberían de. Ah, huevo, wey. que hubo, eh. Ahí pues pronto. A ver, vamos a sincronizarlo. me da control. Eh, bla bla bla, no sé qué. Ok. No es control. Control center, bla bla bla, no sé qué. Me da message with city. Eh, no sé. Ah, te voy diciendo como cuánta carga tiene cada uno. Ah, eso está chido, la neta. Y en general el cargador tiene 70%, 71% Según estas madres tienen 24 horas de... O sea, te rinde 24 horas la batería Pero creo que es como en cargas de 2 horas O sea, lo usas esas 2 o 3 horas, no sé qué Y luego ya los puedes como volver a cargar en su mismo cargador sin conectarlos Pero la neta los bits, eso se me decía más chido que tienen Por ejemplo, la batería sí te dura como unas 8 horas Cargado, lleno sí, como unas 2 horas te deben cargarse por completo Y te dura 8, eso está más perta Ahora probarlo, supongo A ver... me o iba a decirles banda que acá abajo trae otras cosillas o saca como la ah, esta perro Las otras almohadillas acá para si no te queda como muy chido te puedes poner como estas otras de otros tamaños está chido eso porque pues para ver si, si te jalan perro no que y pues otro cablecillo lightning que pues nunca está de más Oh, eso está chido, que este ya es como el USB-C al cargador de, de Lightning. A ver, pues ya los tengo acá conectados y la neta me sorprende como que por default traen ese pedo como del noise cancellation o algo así. Aquí donde estoy, pues es un lugar donde hay como unas pinches turbinas o algo sé que hacen como bastante ruido. Me llama la atención de que, o sea, neta no oigo ni madres. O sea, te quitas uno y oyes... O sea, yo al menos escucho como un chingo de ruido. O sea, nada más me lo pongo y como que en automático todo el audio así como que el exterior se apaga y solo escucho como mi voz. Y no porque tenga como esta madre metida en la oreja así como la esponjilla. Está raro, o sea, como que está perro. O sea, eso sí, sí se me hizo como algo chingón, la neta sí. Algunas de las configuraciones... A ver, aquí tiene esta madre de noise cancellation, ¿no? Me va a decir, si lo quito. huevo, güey. Ahora. hasta está chido, güey. Escucho como mi voz, todo el pedo. Pero también. Como el ambiente. Como unos audífonos normales. Y cuando le cambio al de transparencia, se escucha como. O sea, escucho como más el exterior. Sobre todo como este ruido de las turbinas que, que está por acá y por acá atrás. Supongo que es como para que si a lo mejor estés en la calle, o sea, escuches como que, güey, viene un pinche carro o una bica o lo que sea, y pues no te va a llevar la verga, ¿no? Pero la neta, el de Noise Cancellation, está bien padrino, güey, la neta, este sí está chingón, güey. Es creo que la vamos a dejar así, porque la neta se ve bastante perro. Ahora vamos a ver si pone una rotilla, ¿no? Acá. I've been on my own for long enough Maybe you can show me how to love Maybe Entre las calles de mi Guanajuato La gente alerta Va corriendo el dato El peligro se siente por aquí Todo el rato La vida aquí no vale nada A la muerte le firmé un contrato ¿Qué trae esa bandita? Pues la neta es que sí Hasta el momento ahí sí, pasaron la prueba estas madres, ¿eh? al chilazo, güey. Ahorita estoy acá con los audios puestos, sin música ni nada. Y neta, está perro porque bloquea todo el pinche audio acá exterior. O sea, si se fijan, estas pinches turbinas, o no sé qué verga sean, hacen un putero de ruido, neta. el puro sonido de la voz, prueba a ver. Bueno, no sé, el chiste es de que la neta se pues, escucha un desmadre ahí, pero yo no, o sea, yo estoy chido, güey, o sea, nomás se como mi voz, eso está bien perro. Se supone que por el sistema que como que bloquea los sonidos exteriores y hace que el sonido que se graba solo sea el de, como el de tu voz, para las llamadas, ese pedo, la neta eso está chingón. Como les digo, la neta hasta ahora han superado mis expectativas, porque en un inicio como que no me latían porque es pinches audífonos de cablecillo así. Siempre se me han caído, entonces como que cuando vi los otros Dije, nah, pues la neta no, porque pues va a ser ese pedo, ¿no? Y luego como esto no traen pinche cable ni nada Pues se te caen y a la, los pisas o no sé No, no me había decidido, pero les pues digo que ahorita tuve chance como de calar esto No quise dejar pasar la oportunidad de pues como de hacer un review sí. al respecto, ¿no? La neta es que pues hasta el momento este Pues bastante Igual estaría chido como ya más adelante Calar, no sé, como estarlos usando Como por un tiempo prolongado, no sé A lo mejor unos 15 días, un mes O eso no sé, y hacer como un review Cómo me ha ido y qué tan chidos Están o no, también tengo un review justo De los de los beatsec, como de las cinco Cosas chidas y las cinco cosas malas Que yo le vi a esos audios, igual se los dejo por aquí En las tarjetas, que la neta también están muy perros Pero hasta el momento estos van Van ganando, güey, la neta Según yo iba a hacer un video corto, pero parece que ya se largo poco, entonces, pues aquí lo vamos a dejar, banda. Así que ya se la saben. Si te gustó este video, te ayuda en algo, pues dale like, compártelo ahí con la banda. No olvides suscribirte al canal haciendo clic en el botón que está por aquí abajo. O sea, igual estaría chido que dejaras algún comentario si, si tú los tienes, qué te parecen, te gustaría como saber de ellos en algunas semanas de uso. Igual, como para hacer un video más completo, pues ahí déjenos en los comentarios acá qué pedo. Si te quedaste hasta ahorita, escribe acá, no sé, pone un emoji de que estará chingón, güey. Ah, una chévere, pon un emoji de una cheve y nada más, así, para que la banda cada vez saque de onda. Pues es todo, suscríbanse, ya se la saben, activen las notificaciones, si es que sirve de algo, voy a tratar de estar subiendo videos un poco más seguido, la neta, por el pedo de la pandemia, pues no hay chance de ir a patinar, bueno, no tanto. Igual estaba pensando como en hacer unos gameplays del juego skate, supongo que ya la banda se lo sabe. Y pues nada, ya se les mucho este pinche pedo, así que suscríbete, da like, compártelo con la banda y recuerde que los campeones no usan drogas.